Y por qué se pone ¿Por qué se pone rápido cuando se saca de una pila? Y se es sigue gol Así que Bien entonces te acaba de pasar el nivel a mi antojo Esta es tu última oportunidad No puede ser en un videojuego es agotador emocionalmente ¿Oh? ¡León! ¡Vuélcalo! ¡No! ¡Oh! ¡León! ¡No puedes comerte esto! ¡Comien! podría recordar la vez que me subí a la verreláfago en divertidamia? Está bien, estoy seguro de que está... ¡León! Bien si quieres... Esto donde no yeah. ¿Es Gracias, amigo. Gracias. Bien, ahora. Ahí está. Ahora estará segura para siempre. Un collar este perfecto y estable árbol mágico. Bien. Ya abrió ah, no. la tercera moneda. Salta. Estoy saltando. ¿Qué? ¿Eh? Oh, viejo. Esperen, puedo arreglarlo. A ver, ya lo pasamos ir hasta un árbol.